En este ejercicio se va a practicar con las herramientas de selección haciendo un pequeño fotomontaje. Bien, vamos a abrir. Tengo una carpeta llamada gigante, un par de imágenes, una de unos niños y otra de un fondo de Hollywood. Y bueno, pues voy a cargar la imagen de los niños en la playa y voy a empezar recortando cosas que sobran. Bien, lo primero que voy a hacer es darle a propiedad de transparencia a la imagen, que sería el canal alfa. Bien, esta pestaña aquí representa los colores que se están usando en la imagen y falta uno que es la transparencia. Botón derecho sobre la capa, añadir canal alfa y ahora se ve que en la imagen hay un canal de color transparente que nos va a permitir pues que parte de la imagen tenga transparencia. Bien, primero voy a hacer un borrado rápido, seleccionando con la herramienta rectangular o elíptica. Voy a seleccionar gran parte de la imagen, incluyendo solo a los niños. Vale, esta es la selección y como quiero cortar eh, o eliminar el resto, Elijo seleccionar invertir para que seleccione todo menos lo que he seleccionado. Estas líneas parpadeantes indican que ahí está la selección. Si ahora toco la tecla suprimir, va a eliminar todo menos lo que tengo seleccionado. Bien, de la misma forma, puedo ir eliminando otros trozos que me sobran de forma rápida, igual selecciono, tecla suprimir, y luego ya iremos afinando un poco más. He recortado algunos trozos con la herramienta de selección rectangular, ahora ya puedo utilizar otras herramientas. Por ejemplo, esta es la selección difusa, que tiene un umbral, la voy a inicializar otra vez con esta herramienta y que permite hacer selecciones, bueno a veces se llama la varita mágica porque me permite hacer selecciones pues eh, difusas de partes que están cerca y tienen cierta similitud unas con otras. Si utilizo la tecla shift o mayúscula me va a permitir añadir selecciones a lo que tengo de momento. Bueno, pues de esta forma, con esta herramienta, podemos ir seleccionando por partes y borrando pues, zonas que se parecen bastante. También hay otra herramienta que es la selección por color. Va a seleccionar todo aquello que sea igual. Un color, pues por ejemplo, aquí para la arena. pues puedo seleccionar todas estas partes. Bueno, en este caso he eliminado parte de, de la línea. Voy a utilizar la de selección difusa. Que igual tampoco. Bueno, pues cuando ya no puedo seleccionar eh, más, lo que voy a utilizar es una... Máscara rápida de selección, que lo que permite es, mediante un pincel y el borrador que está al lado, pues eh, elegir qué zona seleccionamos. Bien, pues activo aquí. Activar Máscara rápida. Y ahora con el pincel, lo que vamos es a perfilar la selección. Más grosor del pincel, pues dependerá de lo que de cuánto queramos afinar. Y al quitar la máscara, lo que va a quedar seleccionado es aquello que no está eh, pintado de rojo. Vale, de esta forma, podemos afinar bastante la selección. ¿Vale? Por ver un ejemplo, quito la máscara y esto es lo que está seleccionado. Si ahora pulso la tecla suprimir, pues me va a borrar esas zonas que estaban seleccionadas. Bueno, pues voy a hacer esto con, con toda la imagen. Luego sigo. Si me equivoco puedo rectificar con el borrador. Y continuar con el pincel. Otra herramienta interesante es la herramienta de lazo, que es la selección libre, bueno, pues que nos va a permitir o bien a trazos o bien todo seguido hacer selecciones libres. A veces es interesante pues bueno, para recortar trozos de una forma sencilla. Si utilizamos la herramienta de selección difusa sobre la zona transparente podemos encontrar zonas donde todavía quedan restos que aún no está bien seleccionado ni borrado de forma sencilla. De nuevo con la herramienta de selección difusa pues podemos eliminar estas zonas y hacer la selección todavía más precisa. Hacer la selección por lo que queríamos era... Vamos. Invertimos la selección para seleccionar a los niños. Encogemos la selección, dependiendo del tamaño de la imagen, pues un píxel o dos. Y también difuminamos la selección, pues entre 2 y 5 píxeles, dependiendo del tamaño de la imagen. Voy a poner 4. Control-C para copiar. Control-V para que se genere una nueva capa. Una capa nueva. Y esta sería la imagen ya bastante bien perfilada. Bueno, esta de aquí no la vamos a necesitar, pero la dejo por si acaso. <coughs> a continuación, voy a abrir una nueva imagen, voy a abrir como capas, que va a ser el fondo que vamos a utilizar. Este de aquí, de Hollywood. Le voy a añadir el canal alfa, por si no lo tuviera. Y lo siguiente que vamos a hacer es el lienzo que sea del mismo tamaño que las capas. Y lo siguiente va a ser recortar. Y hacer que todas las capas tengan el mismo, el mismo tamaño. Capa tamaño de imagen, capa a tamaño de imagen, etcétera. Bien, subo los niños para arriba. Y ahí tendríamos. Si quiero lograr un efecto como que los niños están detrás de la montaña, pues lo que puedo hacer es con la selección difusa y la tecla de mayúsculas, seleccionar todo el cielo. Control-C. Bueno, Invertir la selección para la seleccionar las montañas. Control-C para copiar. Control-V para pegar. De acuerdo. Y ahí ya tendría pues, eh, los niños detrás de la montaña. Si quiero que los niños sean un poco más gigantes, selecciono la capa de los niños. y La herramienta de transformar mediante escalado. Selecciono la capa, hay que asegurarse de que el eslabón está marcado para que no se deforme y escalamos la imagen. Luego con la herramienta de mover la colocamos en su sitio. Y finalmente hacemos que la capa tenga el mismo tamaño que la imagen. Y ya tenemos nuestro fotomontaje. Guardo el proyecto. Lo exporto a formato de imagen final. Y tendría el resultado.